mejor que hay es una playa vacía, no busques más donde no hay, todos son quejas pero nadie actuáis, vaya tontería, de vuestra tiranía no escapáis, sin nada en los bolsillos, con un hueco en la barriga, una frente con estrías, un secreto tan sencillo que mi abuela repetía, aprovecha que solo se vive dos días, una lo asimila, ni cantante, ni actriz, ni poeta, ni bailarina, solo llevo esta libreta. En mi cuerpo me escribo las letras, doy osadas vueltas Nada de filósofa ni de friki científica, no busco la respuesta, si puedes clasifica La curiosidad te pica, tan solo imagino que soy rica, sin ser una política Voy sin gravedad, respeta a esta tipa, soy todo tripas Medio glaciar, medio animal, una mancha sin quitar, la cuenta se complica Rayos y mosquitas, como en una ficción, me dirijo siempre medio en una dirección todos mis males tienen solución, no acepto ni una condición. No hay pose, llaman a tu puerta, ding don, la perra está suelta. No dejes que en ese trabajo de mierda te acosen, no dejes que el vaso rebose. Los días se acaban, no estoy donde estaba, el mundo avanza y me quedo rezagada. Nada pasa y yo sigo sin WhatsApp Si me buscas estoy en mi casa Si todo no es nada y nada lo es todo El viento no mueve a mi pluma Hoy no se ve el sol, no se huele la luna Una por una mis lágrimas son de oro. Navego en la duda, en mi propia tortura En una bañera, sin punto ni coma Y antes que rapera, soy persona lo que quiero y lo primero no es la moda, la casualidad es el tiempo nunca espera Tal vez podría ser quien yo quisiera, no hay verdad absoluta ni probabilidades Quizá pueda quererte aunque no seamos iguales La vida se pasa, estás igual Menos mal que cambié mi forma de pensar, menos mal que me alejé de lo que yo no tenía que ser Yo no quiero querer y querer, no querría poder, no hay más Aparte de lo que hay detrás, no hay mentira, tampoco hay verdad nada. Sí, si hay vida, o muerte. También hay problemas. También hay problemas que no se resuelven. Bueno y breve. Dos veces breve. El mundo no gira si tú no lo mueves. Absorbe y suda, olor a basura Acostúmbrate si puedes Soy vulgar, sin tener que imaginar Llevo haciéndome la chula desde antes de hacer rap Vengo a idolatraros, haceros burla Voy a ayudar a escribir nuestras tumbas Más ternura, menor rencor Si en el fondo tú me quieres más a mí que yo Voy navegando, sin viento y sin destino En un mar de desatinos Aquí no, no hay dolor, no hay miedo alrededor Hay un pequeño valiente roedor Con asignaturas que siempre quedan pendientes Por eso cojo instrumentales que te harán bailar Todo tiene solución